29 minutos, hoy es miércoles, miércoles de Valerza y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentarla aquí en nuestra casa a Belén Sosa de Lima, ella es de Sascredeto, familia también de Valerza que nos tiene preparado un tema muy pero muy importante y que a todos nos interesa ¿Cómo estás Belén? Buen día ¿Cómo estás? Buen día Nancy Bienvenida, bueno te conocemos acá personalmente Por, fin. Por fin. Porque <ríe> Habíamos tenido contacto pero vía virtual Sí, acá, personalmente, <risa> al pie del cañón. Y nos traes realmente un tema importante, ¿cómo salir de las deudas? A veces nos metemos en deudas y pensamos que eh, realmente estamos en un pozo sin salida. ¿Hay salida? Hay salida, hay que tomar decisiones, está claro, y más en esta época, que la gente se endeudó más de lo que más de lo que debía, eh, Hoy vamos a hablar más que nada con las personas que su deuda es más alta o su deuda mensual es más alta que la deuda que tienen, que, que en realidad lo que ganan. O sea, claro. yo, yo lo que tengo que pagar este mes es más alto de lo que yo gano. Uf. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones. Lo primero que tenemos que hacer, y si me escucharon en algún momento, yo ya lo hablé, es entrar en conciencia de la deuda. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Cuánto debo? ¿En qué plazo debo? O sea, ¿de aquí a cuántos meses me va a pasar esto? Claro. Y eh, si es posible, y están en conciencia y me escucharon, tienen que saber en qué tasa de interés está cada una de sus claro. deudas. ¿sí? Uh -huh. Cuando ustedes ya tienen ordenado todo esto, recién ahí podemos hablar de tomar decisiones con respecto a esto. Eh, les cuento un poquito igual, el, el, la tasa de interés y el capital, les cuento de qué se trata. El capital es el monto que nosotros adquirimos eh, originalmente, ya uh -huh. sea en un préstamo o en el valor de un producto que compramos, el valor original. Uh -huh. Y los intereses es todo lo que pagamos por encima uh -huh. de ese valor. Sí. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya distinguimos qué es el capital y el interés vamos a hablar de organizar nuestras deudas. Organizarlas de, de menor a mayor, por decirlo de alguna manera, desde o de mayor a menor, de eh, las deudas que generan mayor interés eh, por, por atraso, mayor Ajá. interés punitorio moratorio, porque el interés compuesto, si bien es muy bueno para invertir, también es así cuando, cuando genera intereses de deuda. Claro. Entonces es muy alto. Ajá. Todo lo que tiene interés compuesto generalmente este, perjudica a la hora de, de, de querer salir de esa bola de nieve que se va de a poquito uh -huh. formando cuando uno entra. Claro, porque hoy. se va sumando cada vez más, ¿no? Sí. En algún momento, Nico, vos me preguntaste por el pago mínimo de la tarjeta. Sí. Uh -huh. Y si vos te das cuenta, las personas que hacen el pago mínimo de la tarjeta, llega un momento en el, que pago, en el que el pago mínimo no es tan mínimo y los que le queda de saldo es claro. cada vez más alto. Entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones... ...y elegir primero a que, pagar aquellas deudas que nos generan más ese tipo de, de interés... Uh -huh. ...que se vendría a ser un interés compuesto, un interés malo, por decirlo de alguna manera... ...que es el que suma mucho más por mes. Bien. Eh, Belén, eh, hay, hay mucha gente que por ahí eh, tiene, como vos decís, una deuda que supera a, al sueldo mensual... Y no, no la puede pagar. Entonces, ¿qué decide hacer? Sacar un préstamo para poder pagar. O sea, endeudarse para pagar una deuda. ¿Se, se entiende lo, el, el concepto? Eso solamente tiene sentido y a ese punto iba cuando sacas un préstamo grande para poder pagar, para poder pagar absolutamente Ajá. todo lo que debes y quedarte solo con esa cuenta. Sí, la, claro. la pregunta era si es bueno hacer eso o no. Y en realidad cuando ya el Porque agua ha hacer, sobrepasado claro. tu uh -huh. cabeza... Quizás hay, hay que evaluar, eh, Belén, con, con esto que vos venías diciendo, eh, los intereses no que vamos a tener con las cuotas. Quizás tenemos 6, 8, 12 cuotas de los productos que hemos comprado eh, y todas esas cuotas tienen intereses y capaz que eh, pagando una sola cuota del crédito tenemos menos interés. Uh -huh. Exacto. Eso también hay que evaluarlo. Seguramente si vas a cancelar tus deudas, ...anticipadamente uh -huh. eh, tengas que pagar mucho menos de interés. Claro. Lo que sí pasa es lo siguiente, vos lo haces en 6 o en 12 cuotas a los productos... ...y si tu bolsillo no da para hacerlo en 6 o 12 cuotas... ...ya te toca acceder a esos préstamos que te dan, no sé, 24 cuotas. Entonces lo que vos tenés que pagar en un año, lo vas a pagar en dos... ...pero uh -huh. en cuotas que realmente puedes pagar. Claro. Esa es la idea. Eh, Salir un poco de eso, porque también íbamos al otro punto que, que necesitamos hablar, y más en tiempos normales o en tiempos de crisis, es bueno tener un fondo de emergencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, que ahora es tan complicado tener ese fondo de emergencia, claro, ¿no? Exacto. porque son pocas las personas que tienen la capacidad de ahorro para poder tener ese fondo. Es difícil, pero de todas maneras uno tiene siempre que pagarse a sí mismo. Claro. Ese fondo de emergencia te sirve, y más en tiempos de crisis, para prever lo que pueda llegar a futuro. Eh, en tiempos de crisis vos no sabes cuánto tiempo vas a tener tu trabajo o no. Uh -huh. Ojalá no pase. Claro. Pero es posible que, que necesites ese fondo de emergencia para eso. Sí. Eh, hay, hay, que, hay que tener una cuen, un monto en el cual yo puedo pagar en deudas y siempre, siempre tengo que tener en cuenta que tengo que tener un monto para poner en un fondo de emergencia. Uh -huh. Claro. ¿Sí? Uh -huh. el ahor llamémosle fondo de emergencia, ahorro o como le, como sí. le querramos decir. Algun Algunos pero... dicen, bueno, algo por alguna emergencia en la salud, eh, alguna emergencia en el auto. Cada uno le pone como el nombre que quiere, Exacto. pero siempre tener no ese extra, ese, esa cosita ahí guardadita es muy importante que nosotros eh, nos eduquemos. Porque más allá de que hoy no ganemos mucho, eh, la realidad es que si uno no se hace el hábito de eh, tener un fondo de emergencia, incluso cuando gana poco, cuando gane más, va a gastar más. Y sus claro. deudas van a ser más altas. Entonces, sí. tiene que crear ese hábito. Y lo hemos hablado también, Belén, no gastar... ...la plata que uno no tiene, porque a veces decimos, uh, bueno, pero esto puedo acceder a este a este plan... ...o a este, a este crédito personal, pero no nos damos cuenta que a veces esa plata después no vamos a contar para pagar, ¿no? Uh -huh. Esto también lo habíamos hablado, lo no habíamos gastar hablado. el dinero que uno no tiene. Exacto, y tampoco tiene sentido sacar un préstamo para pagar servicios básicos, como el uso gas... ...porque el mes que viene uh -huh. vas a tener que pagar esos servicios igual... Uh -huh y vas a tener este que, que la cuota de lo claro. que sacaste. Entonces, claro. eh, es acomodarnos y tomar las decisiones correctas. Ya está ya estamos, eh, como les dije, con el agua arriba de la cabeza, uh -huh. vamos a tomar las decisiones correctas para poder salir de los debes. Es importante, también me parece, Belén, Nancy, de que por ahí la gente que no está acostumbrada, mucha gente, digo yo, la mayoría no está acostumbrada a sentarse y comenzar a hacer cuentas. Porque la mayoría de, tiene por ahí en la cabeza, bueno, yo cobro tanto, gasto tanto de esto, tanto de aquello, necesito ir al super, tengo que hacer... Digo, pero por ahí sentarse y tenerlo en los números y decir, ah, sí, la verdad que tengo, eh, qué sé yo, voy decirlo, un pasivo de tanta plata y bueno, y yo tengo que pagar tal y cual deuda. Entonces te comenzás, pero digo, me, me parece que es importante sentarse y palparlo, verlo. Digo, Es, es más común... importante verlo que, que por ahí tenerlo en la cabeza, ¿o no? Sí, es muy común... Y, y yo lo he visto muchísimo, que la gente evita ver su deuda, evita el resumen de la tarjeta, o sea, mira solamente el pago mínimo y no mira todo el resto, lo que le queda por pagar, claro. evitan esos números. La idea es que uno va a tomar buenas decisiones cuando entra en conciencia de lo que tiene que hacer. Y como te dije, la, la, la forma más fácil y si tienen acceso es sacar un préstamo grande para poder cancelar todo lo anterior eh, y ya quedarse con una cuota con, que con realmente. Con una sola cosa, digamos. Con una Ajá. sola cosa que realmente puedan pagar. Uh -huh. eh, ahí es donde van a, poder, van a poder hacerlo. El que tenga acceso a eso muchísimo mejor y bueno, aprovecho uh -huh. para decirles que en SAS Créditos estamos dando es, ese tipo de créditos Bien. a los eh, empleados públicos que pertenecen a alguna de las mutuales uh -huh. con las que nosotros otorgamos los créditos. Ajá, y la sí. gente puede ir a acercarse, necesita algún tipo de requisito que tiene que llevar. DNI, impuestos, recibo de sueldo. Si quiere puede contactarnos en nuestras redes sociales o a, o a nuestro número de, de celular. Y nosotros ahí ya lo asesoramos de, de a qué Mutual puede, uh -huh. eh, puede acceder para tener el préstamo con nosotros. Eh, ahí estamos viendo el número de teléfono en el graph también. ¿Y eh, de qué hora a qué hora están atendiendo ahí en, la, en las oficinas, Belén? De 8.30 a 13 y de 14 a 17. ¿En dónde? ¿En qué calle? Necochea 469, local 1. Ahí, está. Bien, ahí se uh -huh. lo ve, ahí es cerquita sí. de, de un este supermercado, se lo, se lo puede ver a SAS crédito también para conocer estos beneficios que son importantes, ¿no? poder evaluar cuál es la situación y tomar las mejores decisiones. La gente puede ir y preguntarle, bueno, cuál es mi, mi mejor decisión, también se pueden acercar. Asesorarse. Todos uh -huh. los, todos los trabajadores de, de Valerza y esas créditos están preparados para poder asesorarlos de la mejor uh -huh. manera. Belén, te agradecemos eh, esta, eh, estos, estos tips para que todos aprendamos, para que todos nos eduquemos y así manejar mejor nuestras finanzas que a veces cuesta y bastante, ¿no? Que sería sí. importante, <ríe> <ríe> sería importante eh, animarse animarse a sentarse y hacer cuenta, me parece que eso, eso ya ayuda a dar un paso adelante. Hacer parece. la lista, la lista la de claro. los gastos, ay bueno, <ríe> eh, pero hay que hacerlo. Eh. Hay que hacerlo, es necesario. Gracias, gracias, gracias Belén. Belén. Ahí está eh, con nosotros Belén Sosa Tarima, ella es de SAS Crédito, familia de Valerza, asesorándonos y también trayéndoles esta oportunidad ¿no? de poder tener su crédito para así poder hacer frente a los distintos gastos que podemos llegar a tener.